Hola, buenos días tengan todos. Ando en gestiones de trabajo y paso por aquí para tener una pequeña charla con ustedes en, en el día de hoy. Eh, hace aproximadamente una, una semana yo les comentaba a ustedes que había tenido una discusión bastante fuerte y acalorada con lo que digo yo que es un comunista sabroso. Y a mi modo de ver, un comunista sabroso es la persona que se da el gusto de ser comunista, específicamente porque tiene un familiar fuera de Cuba que prácticamente lo mantiene, como sucede con todas las personas que estamos... Co Perdón con muchas de las personas que vivimos dentro de la isla. Entonces, este comunista sabroso hablaba con los argumentos archiconocidos y antiguos con los cuales hablan los comunistas. O sea, la, la, la misma canción de siempre, el mismo discurso de siempre que se repite. Ya, o sea, tan cacareado. Que si gracias a la revolución tú fuiste persona porque eres negra, que si, cuando, que si estuviera vivo, el artífice de todo esto, estas cosas que se están viendo no pasaran. Sí, porque esa, porque esa es la nueva hora. O sea, el hecho de decir, a, antiguamente, cuando este personaje vivía, decían, eh, las cosas pasan porque no se entera. Y ahora dicen que si estuviera vivo, las cosas no pasaran, en fin, todo, todo una de eso. Pero miren, señores, esta, eh, esta discusión que tuve con, con, el, con este comunista sabroso eh, me llevó a, a pensar lo siguiente, caballero, y, y a tomar una decisión muy personal y muy, y muy mía. Con, un, con los comunistas yo no discuto más. En primer lugar, no discuto más por mi salud mental. Yo soy una persona que ustedes me conocen, yo, yo, yo soy muy temperamental. Soy una persona que no es que me enojo, pero considero que cuando Dios me creó, le faltó, poner, le faltó ponerme, ponerme un poco de paciencia y yo con estas personas pierdo la paciencia rápido estas personas logran sacarme rápido de, de mis casillas porque están viendo la situación en la que se encuentran en la que se encuentra el pueblo y aún así fanáticamente siguen supuestamente defendiendo supuestamente creyendo pero con los dólares de, del imperio, a ver, yo no he visto, a lo mejor existen, pero yo no he visto comunistas que le gusten más los dólares que los comunistas cubanos, increíble, les encantan los dólares, les encantan las marcas, les encanta todo lo que el comunismo no produce, pero bien, entonces yo decidí que por mi salud mental, yo no discuto nunca más con un comunista. Hubo personas que con, la que, con la cual estuve conversando, que me dijeron, no, porque al final, si tomas esa actitud, lo que le estás haciendo es dejarle un espacio para que ellos sigan opinando y para que el criterio de ellos prevalezca. Mira, caballero, yo les voy a decir algo y se los digo a manera personal. Con una persona adoctrinada y antropológicamente dañada, tú no puedes discutir. Porque nada de lo que tú digas, él lo va a entender. La Biblia dice, no se le pueden echar perlas a los cerdos. Y eso es lo que tú haces cuando tú discutes con un comunista, con el perdón de los cerdos al final no te van a entender como, como al final de, de aquella discusión yo le dije mira mi hijo esto es una cuestión de fe y qué cosa es la fe algo de lo cual tú estás convencido pero tú, pero pero tú no lo estás viendo o sea tú estás convencido que los directivos de alto nivel en este país están haciendo lo mejor que pueden, para el bienestar de su pueblo. Yo estoy, no estoy, con, estoy seguramente convencida de lo contrario. ¿entiendes? entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en que es una cuestión de fe, porque a mí no me puede subir la presión, a mí no me puede doler la cabeza, yo no me puedo sentir mal, yo no me puedo agitar. Por cosas que al final yo no te voy a convencer a ti. De hecho, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Pero no quiero ni le permito a nadie que me convenza a mí. ¿Ya? Entonces, por mi salud mental... Y hago esta, esta promesa, la hago delante de ustedes. Por mi salud mental yo no voy a discutir más como, con ningún comunista porque además cuando tú discutes con un comunista te pones a su nivel y cuando tú te pones a su nivel ahí el comunista te gana por experiencia porque vuelvo y digo como dice la Biblia los hijos del las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz Sí, ¿entiendes? Entonces, cuando tú te pones a su nivel, y cuando tú... Y, y, y a ver, y, y, digo, y digo esto, porque quizás en otro contexto, quizás en un lugar donde los individuos tengan una mayor cultura del debate, se pueda debatir con esta clase de personas, con personas que hasta cierto punto defienden la, las, las ideologías de izquierda, que digo yo que las defienden porque no las han vivido, porque no las han experimentado, pero bueno, en fin. Quizás en otro contexto, pero dentro del contexto cubano, con los comunistas cubanos y más aún con los comunistas sabrosos, como les llamo yo, porque es muy rico, señores, ser comunista cuando tú tienes a un hijo, a una hija, a, una, a un familiar que te trae los productos, que te, que, que paga un combo de comida y que los productos te lo llevan a la puerta de tu casa. Es increíble cuando tú tú puedes darte el gusto de ser comunista y que tu, tu familiar en el exterior te ponga 4.000 MLC en tu tarjeta para que tú te compres una motorina y, y, y ya no tengas más problemas con el transporte. Es así, cuando las medicinas te llevan... Eh, eh, mira, señores, así cualquiera, con los, con los dólares del imperialismo, cualquiera es comunista, señores. Cualquiera, hasta yo. Así, ¿entiendes? Entonces, yo decidí que con, con los comunistas sabrosos, que en, en algún momento yo le, le voy a explicar la definición de comunistas porque en Cuba hay muchas clases de comun, en Cuba hay tres clases fundamentales de comunistas, está el comunista convencido, está el comunista acomodado y está el comunista sabroso, al menos yo lo clasifico así, entonces, con los comunistas sabrosos, yo no discuto más. No discuto más porque realmente el desgaste psicológico es muy grande y es muy fuerte, al menos para mí. Entonces, yo decidí que amén de que todo lo que ellos quieran pensar como comunistas al fin, que al final ellos tienen la razón, que al final su voz se tiene que oír más alto que la voz de los gusanos, sus criterios son más fuertes que el criterio de los gusanos. Mira, si ellos quieren pensar eso, que lo piensen. Yo, por mi salud mental, no discuto más con ningún comunista. En primer lugar, y, y entre todas las cosas... Porque cuando ellos se ven que están sin argumentos, te empiezan a ofender. Y yo no le voy a dar la oportunidad a esos seres humanos de que me ofendan. Porque yo no ofendo a nadie. Porque cuando yo digo sabroso, cuando yo digo acomodado, cuando yo digo convencido, no los estoy ofendiendo. Porque si tú tienes un carro al cual tú no necesitas pagar de tu salario para echarle combustible pero además de eso tienes una casa otorgada por el cargo que tú desempeñas o sea tienes un medio básico pero además de eso tú tienes o sea Tú tienes el nivel de relación que te permite con otros directivos de, de tu nivel y quizás más alto. Resol, resolver un grupo de recursos que el cubano de a pie no puede resolver, tú eres un comunista acomodado. Así. Tú eres un acomodado. Así, yo lo considero así. Pero digo más. Cuando tú... Vives pendiente de lo que te pueda venir del exterior, de tu hijo, de tu esposo, de tu primo, de tu vecino, de tu amigo Que te ayuda con una recarga, con un combo de comida, con una pieza para tu carro, si es que tienes O con unas lámparas para tu techo Y aún así tú eres comunista, tú eres un comunista sabroso Así, o casi acomodado, cualquier es comunista. Porque sabroso, cualquier es comunista. Ahora, si un mínimo de respeto y, y, y, y más por su condición de ser humano merecen, son los comunistas convencidos. Que están pasando el mismo hambre que yo, que tienen la misma miseria que yo. Que sus casas se les están cayendo igual que yo. Que tienen que hacer las mismas colas que hago yo. Que se comen el, el paquete de pollo una vez a mes. Que tú llegas a su casa y abren el refrigerador, si es que tienen refrigerador. Y lo que ves, ves a los tres mosqueteros, el pollo, el picadillo y el perrito. Así. Y aún así, creen en el socialismo, creen en el comunismo. Esos son los comunistas convencidos, pero además son coherentes con lo que piensan y con lo que hacen. Esos son los comunistas convencidos. Entonces, con ninguna de esas tres clases de comunistas yo discuto. No discuto. Y no discuto no porque no tenga argumentos para rebatirlo. Discuto, no discuto por mi salud mental. Yarisa Nieves me dice, perdón, ¿cuál es el respeto si ellos apoyan su yugo? A ver, caballero, mira, yo soy de las personas que independientemente de la religión, independientemente de la ideología política, independientemente de, de cualquier cosa, el ser humano merece respeto. Así. aun cuando ese mismo ser humano no se lo merezca. Porque soy de las personas que piensa que... ...ante los ojos de Dios todos somos criaturas iguales. Entonces... ...por el hecho de que tú pienses diferente a mí... ...yo no tengo por qué irrespetarte. Al menos yo pienso así. Por el hecho... De que, Porque en la vida real lo que estamos haciendo es pensar diferente El comunista piensa que el mejor administrador de todos los recursos de un país es el Estado Y yo pienso que no ¿Por qué razón? Porque lo que es de todo el mundo no es de nadie Así, y como no es de nadie, pues nadie lo cuida entre otras cosas más que piensan los comunistas, pero bueno. Entonces, por una cuestión de esa, yo no voy a irrespetar a esa persona. Puede que esa persona no me respete a mí, pero yo no puedo ser vencida de lo malo. Está bien. Puede que esa persona hable más de mí, pero yo no voy a hablar más de poca de más. Cuando yo hago eso, cuando, cuando yo me pongo a hacer esas mismas cosas, y cuando yo me pongo a su nivel, señores, eso habla más de mí que de la otra persona. Por eso yo considero que aún en su más mínima condición, ellos, me, ellos merecen respeto. Así. Quienes no merecen respeto, al menos el mío, quien da palo. Quienes no merecen respeto, quienes ofenden. Quienes no, merece, no merecen respeto? Los que se cogen para pararse delante de una puerta a gritarle improperios a otra persona. Esos no merecen respeto. Ahora, los que defienden lo que creen sabiendo que, que sí, pero que aún así quieren creer en eso, esos sí merecen respeto. Y quizás pueda sonar contradictorio lo que yo estoy diciendo, pero así es como yo lo veo. Y es triste. Y, y es triste, lo, o sea, lo que estamos viviendo. Es triste. Pero más triste aún es ver cómo viendo cómo las cosas se desboronan a pedazos, hay gente que sigue creyendo. Me permito leer el comentario de Non Lampino dice, "Una cosa es el irrespeto. Una bueno, se me fue el comentario. Quería re responderle, pero no no no va a poder ser." Entonces, los dejo con con, esta, eh, con este mensaje hoy por la mañana, nunca más, nunca más, por mi salud mental discuto con un comunista. Así. Un beso grande, que tengan una buena jornada y que el Señor les bendiga.